Hola, hola, hola, buenas, buenas, ¿qué tal estás? Bienvenidos seas si una vez más a este nuevo video en mi canal. El día de hoy te voy a presentar y te voy a enseñar y te voy a mostrar un software que te permitirá leer, abrir y editar tus documentos en formato PDF de una manera muy sencilla con cuyas herramientas que tendrá que son de gran utilidad para ti. Así es que... Quédate en este video porque comenzamos Venga, vamos para allá En esta liga que tenemos por acá Nos vamos a dirigir Te la voy a dejar en la descripción de mi video Que nos arrojará a este sitio Vamos a, y vamos a posicionarnos en el software de Foxy Reader En descarga gratuita Vamos a darle en el botón de ahí y vamos a darle en descargar Descarga gratuita Que estará disponible para el, Para el sistema operativo Windows Y para el idioma español Vamos a darle en descarga gratuita Se abrirá otra nueva ventana Y en unos segundos nos mostrará La ventanita del setup La cual sería esta Vamos a darle acá en guardar archivo Y se muestra la flechita de la descarga yo la voy a cancelar porque ya lo tengo descargado en mi carpeta de archivos ahora muy bien ya que lo hayamos tenido descargado nos posicionamos en el icono de color naranja como una cajita damos clic secundario damos ejecutar como administrador nos saldrá la advertencia del permiso le, le decimos que sí y en unos segundos empezará la instalación nos abre la ventana de qué idioma queremos para nuestro software vamos a seleccionar ese el establecido que es el español latinoamericano vamos a darle en aceptar y en unos segundos empezará la instalación muy bien ha quedado lista nuestra ventana de la instalación ahora vamos a darle en siguiente vamos a darle que estamos de acuerdo con los términos de licencia de Foxir vamos a darle en siguiente la carpeta donde se guardará, vamos a darle en siguiente. Todo eso, si lo marcamos en siguiente, todo esto lo marcamos, lo dejamos así. Vamos a darle en siguiente, en siguiente, y aquí, ojo, aquí vamos a darle en no instalar una prueba gratuita. ¿Por qué? Porque no queremos que este programa se nos instale como prueba gratuita, sino que lo queremos indefinidamente. Seleccionamos acá. Y posteriormente en siguiente. E instalamos. Por lo mientras se estará extrayendo los archivos. Y se estará instala instalando. Ya estamos a pocos segundos de. Mientras tanto, estará modificando nuestros archivos. Y estará instalándose. Por completo. Listo. Ha quedado listo e instalado nuestro mejor lector de PDF. Ahora, por último, vamos a darle acá en Finalizar. Y marcamos esta pequeña casilla de ejecutar nuestro programa. Damos en Finalizar. Y va a abrir nuestro programa. Como verán, aquí lo tenemos. La interfaz principal del programa foxy Reader. Ahora vamos a mostrarles un pequeño ejemplo listo listo aquí como continuamos aquí tengo un documento en formato pdf aquí primeramente tenemos las funciones de acercar o alejar el zoom desplazar aquí tenemos la función de ver una hoja ver dos hojas en dado caso ver dos hojas pero por separado y aquí para ver cuatro hojas a la vez. A nuestro gusto podemos acercar o alejar. Ahora aquí tenemos la herramienta de mano. Que nos permite desplazar libremente con la mano. Tenemos aquí por acá la herramienta de seleccionar. Nos sirve para seleccionar. Aquí lo que se ha seleccionado es para. Podemos copiar. O dando comando control C. Resaltar o agregar un comentario. Marcador. Esta es función para resaltar. Ah, se ha resaltado podemos ver el tamaño de la hoja aquí también podemos agregar vínculos, rota del documento ajustar el documento y lo más importante, máquina de escribir aquí vamos a escribir cualquier cosa en este apartado esto con esta flecha negra podemos seleccionar y podemos aumentar el tamaño de letra Podemos cambiar también el tipo de letra, seleccionar en black o en cursiva, cambiar el color, aquí están los colores predefinidos o nos posicionamos en más colores. Podemos seleccionar este por ejemplo, alinear el texto, etcétera, etcétera y también podemos mover el texto como de la siguiente manera, así. En el recuadro que se nos marcó. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Y listo. Y pues muchas gracias por ver el vídeo. Sin más que decir te dejo. Y espero que te haya gustado este nuevo vídeo Y muchas gracias por tus visitas en mi canal. Que son de gran ayuda. Para seguir subiendo y mejorando en el contenido. Espero que haya sido de tu agrado este vídeo Y sin más que decir. Nos vemos en una próxima ocasión con nuevos y mejores videos. Gracias por tus visitas. ¡Hasta la próxima!